Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Aquí estoy con mi mujer, con Inmaculada, que le acabo de enseñar, que ha salido en Instagram la Copa Aragón de Ciclocross, el calendario 2021. Ya me quede pringar, nada, aquí habrá que ir con él a todos lados. Bueno, el ciclocross es una de las, de las disciplinas, las, de las mejores para el ciclismo porque te llevas a la familia, estamos en medio de un pueblo, es una hora de carrera y luego... los, ves, los ves todo el rato, puedes ir por ahí grabando de un lado al otro y... Es entretenido y además como corren todas las categorías ves a los infantiles, luego ves a los cadetes juveniles, luego ves a los, a los matracos de los Master 40 son siete carreras este año. La primera empieza el 24 de octubre, en Villamayor. El año pasado corrimos dos carreras en Villamayor. ¿Qué te caíste? Si no te pegas una hostia, una buena hostia, es como si no hubieras corrido. Sí, bueno, ¿eh? pues, a saber este año? Este año intentaré no caerme, pero se me... otra que no me caí se me dio bastante bien. llegué de los primericos. La segunda, 31 de octubre, en Tarazona. ¿Cuándo pues podemos ir? No lo sé, tenemos la Musara y es Halloween, así que hay que preparar algo como de los años. Luego hay una cosa súper chula, en Benasque hacen el día 13 y 14 de noviembre, primero en Benasque y luego en Castejón de Sos. Y hemos venido a correr el el año pasado también en Menasque, sí, hace dos carreras, sábado y domingo, ahí en la zona de Menasque estuvo brutal ¿También te lleva el dron para volarlo? si me dejan, sí <risa> que el año pasado hice tercero en el campeonato de Aragón, eh, ahí en Menasque eh. era, Ayer, este era Copa de Aragón y además campeonato de Aragón, tercero de mi categoría, de Master 40 seguimos, esta es nueva, 28 de noviembre en Graus ni idea, no sé cómo será tengo ganas de, de ya, de... Venga, más ah, carreras. Ya. <risas> Luego, el 5 de diciembre, el día de mi cumpleaños, a Huesca. Cerrado, cumpleaños. ¿eh? El año pasado hicieron sábado y domingo dos carreras. Eh, este año, de momento, solamente han puesto el, el día 5, no sé en qué caída. Y luego la última, el 19 de diciembre, en Utego. Utego. Bueno, cerquita de casa. Si te caes, te pero <risa> Espero no caerme. El año pasado pillé en casi todas. <risa> Nada, pringao. Volvemos de vacaciones... Y ya, ya está pensando, pensando en las carreras Ya ya me motivo otra vez Voy a volver a ser ciclista ¡Ah! A tope A tope Venga y me acuerdo de despide Ala pues ala. Apuntaros todo en el calendario Y ala, a entrenar Uy. Adiós